Bueno, buenos días, Víctor, Sergio, diríamos al mal tiempo buena cara, Ay, realmente sí. no es que estemos descansados, no es que estemos relajados, estamos todavía en un tiempo que no es normal, no importa qué tanto nosotros hemos querido adaptarnos, de hecho no hemos adaptado, yo entiendo que el ser humano tiene la capacidad de adaptación, y yo creo más que el ser humano, el dominicano como tal, es una es una virtud de nosotros es una, fi una nos figura ahí. metamorfa no, somos supuesto. expertos doctora los dominicanos somos expertos en lo que nos vimos reinventando y eso es eh, eh, la necesidad tiene cara de y en esa necesidad sí. hemos vivido muchos muchos años los una, dominicanos lo que pasa es que Así el dominicano es. cumple la ley física de los líquidos que se, que toma o sea, la, la, la forma la forma de la, del envase que lo contiene. En que lo Yo contiene. Espero que no, Sergio. Yo espero que comencemos a sentirnos incómodos, porque definitivamente eh, la adaptación también es conformismo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a darnos cuenta como, como ente social es que tenemos control de muchas cosas y que ese control que tenemos de esas cosas depende de nosotros entonces también si vamos a y, y créeme que parece pareciese que vamos a cambiar hoy el tema y habláramos de las características psico, sí. psico psicosociales del pueblo dominicano pero el pueblo dominicano ha hecho ha hecho una, una diríamos toda una profesión de quejarse de cosas sí. sin hacer nada entonces entiendo que no que antes de quejarme de algo yo debería hacer un intento de mejorar algunas cosas y es lo que queremos hablar el día de hoy nosotros queremos hoy hablar de la, del aspecto científico, el aspecto diríamos médico puramente de lo que es esta pandemia versus cómo se está manejando la información sin que la gente se dé cuenta de que hay una una lectura entre líneas que debemos sacar nosotros todos y sobre todo comenzar a darnos cuenta qué pasa en tu entorno, o sea, qué, cuál es la realidad que tú estás viendo a tu alrededor. Ok. ¿Qué nos quiere decir la doctora Milagros si y a nosotros y a ese público que nos sigue cuando habla de estado de emergencia? Ciencia versus política. Pues mira, Víctor, eh, nosotros los médicos que hemos visto la pandemia desde adentro y sobre todo creo que ninguno como los médicos de San Francisco de Macorís, que estuvimos probablemente expuestos todos primero a la posibilidad de un contagio cuando no se sabía que el covid estaba de una u otra forma tan presente en nuestra sociedad y nosotros vimos pacientes yo no sé Sergio pero me puede desmentir hasta el lunes y el martes sí. previo a la cuarentena nosotros estuvimos en nuestra consulta sin una mascarilla viendo pacientes no yo, vi paci yo hice procedimientos endoscópicos sí, eh, ya con el COVID en la calle okay. entonces eso, eso te habla de la posibilidad de como médico darme cuenta de que pude haber estado expuesto al, al virus y que no pasó porque después de 15 días, tres semanas en casa, no desarrollé la enfermedad. Entonces, te puedo justificar muy bien esa primera cuarentena de esos primeros meses de marzo. Por lo menos hasta el 30 de marzo o hasta la primera semana de abril, teníamos que resguardar a la población con una posibilidad de disminuir el contagio. Al disminuir el contagio, yo estoy generando que no haya brotes masivos y la posibilidad de disminuir la mortalidad, entonces me va a aumentar. Hasta ese punto estoy 100% de acuerdo con la medida que se tomó desde el punto de vista médico. La otra parte que creo que afectó bastante fue la desinformación que tuvimos. O sea, se hablaba de tantas cosas que eran mitos o que no estaban científicamente comprobadas y nos metieron en la cabeza que el coronavirus era un virus, yo creo que con poderes sobrenaturales. No, era cosas, Walking Dead así ah, cosas tan tontas como que tú podrías mantener el virus en el aire por horas o que el virus era tan infectante que lo podías eh, transmitir hasta siete días en una superficie y permanecer vivo. Y ese tipo de cosas que al final nosotros como médicos eh, comenzamos a entrar en una especie, creo que también, de un miedo colectivo y hasta dejamos de eh, pensar claramente en, en, en cómo se comporta un virus. Sin embargo y afortunadamente se comenzaron a dar este, pasos para decir a qué nos enfrentamos, que creo que es una de las preguntas que te tenemos que hacernos los médicos ante cualquier pandemia. Y una de las cosas que hicieron los italianos fue decir de qué muere la gente de coronavirus. O sea, vamos a hacer autopsia y automáticamente se hicieron esas primeras 100 autopsias que hizo Italia incluso sin permiso de la Organización Mundial de la Salud ellos, la ellos, ellos, de ellos, sí ellos pidieron eso eh, eh, pero te digo ah, que sí. hay, una, hay una manipulación eh. entonces ahora te dicen que se equivocaron en el protocolo Gracias. y que las medicaciones que aprobaron no eran las correctas hace dos días yo acabo de ver una, un, una noticia de que, de que la Organización Mundial de la Salud declara como endémica y que la pandemia va a permanecer con nosotros por mucho tiempo. Si me estás diciendo eso, me estás diciendo que tú no puedes cerrar un país ni puedes tener medidas de manera indeterminada. O sea, que la teoría de los, de los países que no guardaron cuarentena se comprueba en este momento cuando te dicen esto será endémico, se quedará aquí el COVID por meses y quizás por años. Entonces nosotros vamos a tener dos opciones con el COVID, el virus va a degenerar o va a comenzar a perder virulencia, va a cambiar. Doctora, la perdón, doctora, de... pero esa, eh, doctora, esa acción que en lo personal yo podría catalogar de imprudente por parte de algunos países que... Eh, que no acogieron tal vez los protocolos que, que sugería la Organización Mundial de la Salud y que eh, pagaron las consecuencias por la gran cantidad de muertos, o sea, eso no, no quisiera eso tal vez justificar que hoy en día sea, una, sea algo endémico, o sea, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ellos. Yo no creo es que, que, esa, que esa acción no justifica, digo yo, no justifica esa, esa actitud hasta imprudente de, de, de ellos asumirlo de esa manera. Bueno, Víctor. No fue diferente la, la, la tasa de muerte en Estados Unidos y en Suecia, que fue uno de los países que no guardó cuarentena. Al contrario, Estados Unidos tiene eh, tres veces más muertos que Suecia. Eso te dice que las medidas entonces no fueron efectivas, que los países que no guardaron cuarentena no tuvieron diferencia con lo que es los países que sí la guardaron. O sea, que estamos, que, diciendo, hay... que estamos diciendo por esa, tomando como ejemplo y como base eso. Que el, el hecho de que nosotros no hubiésemos no hubiese pasado lo que lo, la actitud que tomaron las autoridades, hubiésemos tenido, por ejemplo, 600, 500 muertos igual, de igual manera. O sea, que no, no, no ha tenido... Hay dos cosas que yo quiero eh, eh, señalar y quizás aquí viene la diferencia. Muchos países uh -huh. como el nuestro, se, todavía dos días antes de, de, de enviar a cuarentena, se seguía diciendo que solamente tenía que usar mascarilla el que estaba enfermo, cosa que no es lógico ni tiene razón. Si un virus es aéreo y yo tengo vías aéreas desprotegidas, entonces el virus va a entrar a mis vías aéreas. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Primero, la República Dominicana se tardó mucho en dar las informaciones adecuadas. Si tú te fijas en la actualidad, el 95% de las personas andan con una mascarilla en la calle. Sin embargo, yo te voy a, voy a decir una cosa y ustedes recuerdan cuando comenzó esta pandemia. Yo no sé, Sergio, que a lo mejor hace procedimiento y tenía mascarilla en su consultorio, pero en mi caso, Víctor, yo tardé un mes y medio en conseguir una mascarilla N95 para mi protección sí. como médico. Sí. Entonces, tú no puedes encerrar un país en una cuarentena sin ni siquiera proporcionarle al personal médico, al sí. personal expuesto, mascarillas masivamente y decir el virus entra por nariz, o boca y ojo, y eso hay que cubrirlo. Pero nosotros en San Francisco teníamos un cerco epidemiológico. No entraban suplidores, no salían suplidores. Se acaparó todo el material que tenía que ver con el autocuidado del virus. Y nos quedamos, y yo te, yo les voy a decir una cosa, San Francisco de Macorís ahora que se están abriendo a las pruebas de PCR, y sobre todo las pruebas rápidas que son las que te dicen si le dio o no le dio el virus a una persona en San Francisco de Macorís hay un gran por ciento de la población que son positivos a la prueba de inmunoglobulinas que es la que hace la rápida que dice que estuvieron en contacto con el virus y que probablemente tuvieron una infección asintomática entonces fue Dios que nos protegió porque esa gente no fue aislamiento esa gente no tuvo un, un tratamiento y no son contados además te voy a explicar. Nuestras estadísticas están dadas por un porcentaje de pruebas muy bajita. O sea, esa es otra cosa que entiendo que por ahí se está politizando lo que es el tema del coronavirus. Tú no me puedes avanzar a mis 100.000 pruebas y de 100.000 pruebas, háblame de un universo de 10 millones de personas. O sea, no me hables que con 100.000 pruebas tú tienes un 17% de positividad. Por Dios, eso es ilógico. Nosotros sabemos todos porque dimos bioestadística en la universidad. Una muestra significativa no es una muestra que no representa a la población. Si se hubiese aperturado la posibilidad de hacer pruebas masivas, yo nunca entendí, yo no sé si ustedes lo entendieron como ciudadanos, porque solamente un laboratorio estaba autorizado a hacer las pruebas. No lo entendí nunca, ni lo sigo entendiendo en este momento. ¿Qué es lo que te conviene a ti, Víctor? ¿Qué es lo que le conviene a Sergio? Que si siente una sintomatología... Pues yo vaya, no yo... Sí, hacer, ya hacer, mira, mira pájame mi prueba... Mira. Hazte tu prueba, estás positivo, vamos a aislarte. Es, a, aún nosotros que estamos aquí... Y duramos más de un mes, que tenían ellos que autorizar la... la, autorizar. la... Oye, oye, oye, oye, de oye, que tontería más grande. Como, te voy a decir una cosa, yo tuve que escribir a un grupo de médicos y decirle a alguien del grupo, ¿me puede hacer una indicación? Porque yo no encontré como médico, y si eso soy yo, que conozco el 80% de los médicos de la región, que no conseguía una indicación de una prueba. Imagínate la población que estaba asintomática, aterrorizada en su casa y que de una u otra manera no tenía acceso a las pruebas. Entonces creo que se sigue politizando. Hay coincidencias que te lo dicen. Ayer subió el número de muertes sí. de, de infectados de una manera vertiginosa. Cada vez que el gobierno quiere pasar de una Y, y te lo va a subir hasta el 5 de julio para que la gente no vaya a votar. Bajan bajan los, los, los infectados, bajan los muertos. Señores, todavía siguen diciendo que San Francisco de Macorís es el centro de la pandemia, por Dios. ¿Quién dijo? San Francisco de Macorís ya no tiene... O sea, yo todavía tengo pacientes que me dicen yo no voy a la consulta presencial, deme la consulta virtual porque en San Francisco no se puede entrar. En San Francisco está lleno de COVID. Señor, eso es lo que nos dijeron. No lo dijeron tanto que yo dejé de ver el boletín como el número 30 y ya vamos no, no, a los es. 83. Y todavía lo siguen diciendo. Pero, doña, eh, eh, pero yo, yo, yo no, yo oí los primeros cinco boletines de esta pandemia. Después yo no he visto, no he vuelto a ver a ese señor en boletín. Más nunca es, que en mi vida. El yo no, en es eso? Usted por eso no creemos realmente en las estadísticas que se están presentando exhortación final, señores uso de las mascarillas pero no permanente porque está haciendo mucho daño tener una mascarilla todo el día puesta cuando estés en lugares cerrados con personas menos de un metro tu mascarilla siempre cuando tú estés en tu vehículo y en espacios abiertos, no estés cerca de personas entonces retírate la mascarilla no haga ejercicio con mascarilla no trote Exacto. con mascarilla porque eso te va a hacer daño. Otra cosa, la distancia social, señores. Tú abre los brazos, un metro para acá, un metro para acá y no tengo personas a mi lado. Esa es la distancia que hay que guardar. Y la otra cosa que es muy barata es lavarnos las manos constantemente y no tocarnos la cara, ni la boca, ni la nariz si no estamos seguros que nuestras manos están limpias. Eso lo vamos a tener que hacer por seis meses, por un año, con cuarentena, sin cuarentena, con toque de queda y sin toque de queda. Entonces vamos a cuidarnos de manera individual, vamos a no dejarle al gobierno la protección de nuestra salud, como siempre ha sido, vamos a tomar medidas individuales y tú verás que vamos a salir bien librados de esta pandemia. Y otra vez se comprueba que parece que el, el, el, el, el, el secretario de la, de la OMS parece que es dominicano, porque hoy vuelve, vuelve <risa> Él varía a. Bastante. No, porque está usando está usando eso políticamente igual que el dominicano. Ayer, entonces ya hoy, vienen con la, con el, a la, el, la aclaratoria de que Ajá. el asintomático no transmite. Pero eso lo sabemos todos, todos, todos sí. los médicos. Sí. Si el asintomático transmitiera el 8% de los dominicanos, los bueno, COVID. Ya. Gracias, gracias, doctor. Y esa última exhortación que usted hace es interesante. Por ejemplo, usted sale a la calle ahora mismo y usted va a ver que un alto porcentaje de personas desplazándose en su vehículo andan con su mascarilla puesta. Y para que decía ayer yo a alguien que ponerse la mascarilla dentro del vehículo en el que usted se, se, se transporta, es como usted ponerse la tapa para acostarse en su casa. O sea, ¿De qué usted es. se está protegiendo dentro de su vehículo? Yo quisiera que me dijera el que, el que se encuentra sí, la dentro de, de qué se está protegiendo. Eso vino, Víctor, de un operativo que se hizo policial, donde si tú no tenías la mascarilla puesta dentro del vehículo, inclusive te podían detener. Entonces ahí te das cuenta de que no hay clara una política. Porque la las que informaciones... Correcto, porque las informaciones no fluyeron de manera adecuada en el momento adecuado. Doctora, gracias siempre por cada miércoles compartir con nosotros en este espacio esos temas que resultan del internet de todos y cada uno los que nos siguen a través de Contacto Diario. El próximo miércoles, Dios mediante, estaremos en contacto de nuevo con usted para seguir tocando esos temas interesantes. Gracias por estar a con ustedes. Mientras tanto, vamos a otra pausa comercial. Porque a regreso, venimos con los comentarios de Sergio Romero y quienes habla tratar de hacer como siempre con la mayor objetividad posible. Le invito a que no pierda el contacto, porque en breve estaremos de regreso con ustedes.